Soy Sergio, director de Autoescuela Aérea de Medina del Cap, y desde CVE nos ha ayudado mucho en la promoción y la unión del sector de, de las autoescuelas de Valladolid, así como en la formación de todos nuestros empleados.